para que usted sepa qué bueno es ese negocio, entre 7. ¿Cuánto? 16 millones, casi 17, casi 17 millones le toca, 16.9, óyeme, 16.900.000, mil, le van a dar esos pendejos para que se lo lleven para su casa, porque ahora mismo no ha habido campaña. Ahora mismo lo que han aparecido es algunos en algunos videitos, que de publicidad. Óyeme, pero qué bueno es recibir. Yo estoy de acuerdo que, y puede venir aquí, señor lector, yo estoy de acuerdo que la Junta, que el Estado no tenga que erogarle fondos a los partidos políticos y que cada partido tenga que buscarse sus propios fondos, agenciarse sus fondos. Y yo le aseguro a ustedes que todos esos ventorrillos desaparecen y que el negocio de la política desaparece. Aunque eso va a significar que solamente los que tienen cuarto harán política. Pero eso está le dando cuarto, esos parásitos. Usted sabe lo que a siete partiditos que sacaron el 1%, darle a cada uno casi 17 millones de pesos por hacer nada. El 12% y el otro 8% que equivalen a 81 millones. 335.430 con 880 centavos se le va a distribuir a 15 partiditos que obtuvieron entre el 0.01% al 1 de los votos emitidos en el 2016 no, no, no, no ¿cuánto le va a tocar eso? esa gente que ustedes ven ahí toda esa sigla, bueno, no quiero que se me ofenda ninguno, que PDI prim, pum, pam, pen, ¿cuáles más son? Falco, filpo eh, ¿Cuáles más? El partido de los pendejos. Eh, ¿Cuáles más son? Son tantos que yo ni, me recu no, ni recuerdo ya. Oye, es PH de esto o es sea, PHD, Óyeme, pero no, no, no. Por eso es un abuso. Eso no puede ser posible. Nosotros tenemos que evitar que esos pendejos le sigan recibiendo recursos. No, no, no, no, no, no, no, no. no, Imposible eso. Yo estoy de acuerdo con que se dejen dar nuestros cuartos los impuestos a esos pendejos para vivir bien. Y para mantener a una militancia de vago, que lo que van a reunirse es hablar plumas de burro, un reguero de analfabestias que se reúnen ahí y que son unos parásitos que le hacen daño a este país. No, no, el dinero de nosotros no puede seguir así. Eso hay que quitárselo. No debiera existir. Ya lástima que yo no veré eso nunca aquí porque la corrupción permite a Mario Minaya desde Orlando, Florida. A Perla... Valdés, que nos está escribiendo, en estos momentos ya salió y está en Brasil, en Río de Janeiro. A Merlin, a Pedro, que está en Ohio, a Andrea Roque, Carmen Aquino y Carmen Rodríguez, en Estados Unidos, gracias por la sintonía. No, esto no es posible, esto no puede seguir pasando. No Entonces, se mi... Y Pepo Castilla se está fajado ahí. Miren, para irme a esta primera pausa después de eso, ya lo que aparece aquí todo lo demás no tiene gran importancia, solo que Danilo va a hablar esta noche, cuando yo acabe a las 9, vamos a ver qué qué va a decir, ¿Qué, porque qué dice Danilo. Danilo está, como lo digo, una vez, que a pesar de hablar, habrá hablado sin hablar, yo no supe nunca qué fue lo que quiso decir con eso, pero yo creo que, como dije Hipólito alguna vez, no estoy de acuerdo que él va a decir cosas bueno o malas, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Sabrá ese tío que pasó por ese cerebro de ñame. Dígame usted, bueno. Dígame usted. Dios le valga. Dios le valga. buena noche. Buenas noches, hermano. Es para preguntarte por un señor que encontraron por ahí un loco con cinco años que estaba muriéndose el pobre. Muriéndose el pobre. ¿Y cuál era ese? ¿Quién era, ¿Quién era el síndico en ese año? Ese es el loco de encontrar ¿Y dónde fue eso? Ese es en el Oguéveres. Te voy a decir más adelante porque sinceramente no sé. Gracias a ti. No sé quién es realmente, no, mi querido hermano, ni cuenta me doy. Danilo va a hablar esta noche. Cuatro grandes desafíos que tiene por delante República Dominicana está previsto para decir que la pandemia le quitó la vida a 700, 700, 700 dominicanos. Que no. Y ajá. Entonces eh, el estado de emergencia que termina ya y qué más le va a decir Danilo, lo que más va a ser una carta de despedida. Gracias pueblo dominicano por dejarme fuñirlo estos ocho años. Se van un grupo de millonarios conmigo y si nos quedamos mucho mejor se lo vamos a agradecer. Voten por el PENCO. Hay cuántas cosas no tiene que ver. Solamente en este país pasa ese tipo de cosas. Pero no voy a menospreciar nada, vamos a ver, yo, yo nunca he visto lo que dice ya, desde que yo escuchaba aquellos famosos discursos de, de, de Peña Gómez, Bosch y Balaguer, jamás volví porque lo que hablan hacen basura y mentira esta gente. Y dice Danilo, dice Leonel Fernández ante la salida de Danilo, eso es lo que más me gusta de aquí hoy su compañerito que lo conoce con la palma de la mano porque tuvieron 46 años junto ahí. Señor Fernández, ¿qué opinas Dice Danilo que va a salir a la calle para que gane su penco. Y él le dijo, Danilo, ya es tarde para ablandar a Bichuela Ay, <risas> esta gente, Dios. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué Sí, dígame. Se ha de Sánchez, Samaná Dime, hermano. Dime, hermano. Eso eh, esos chelitos que le, le sobra al presidente que deben darlos para la SP menor y no a esos ladrones que tienen diez recuarto más, más de uno eso es verdad pero tú sabes contar verdad no cuente no cuente con eso eso fue un allanto al pueblo un negocio entre reformistas que lo único que sabe hacer es eso buscarse y buscarse yo lo suyo porque se acostumbraron a vivir sentados en la en, en la silla y a ordeñar la República, no la República ay, Dominicana. Búsquese el concepto ay, en el diccionario. república para que tú sepas lo que significa. ¿Okay? Oye. que que te cerré. Llámame nuevamente. Si pensaba que había que terminado. Dice el nuevo delegado del de PLD ante la Junta, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas. Cárdenas que los partidos deberán tener un solo representante en, un, en la mesa electoral. ¿Y quién lo mandó a usted a opinar? De eso? Usted no sabe de eso. Eso confirma lo que yo he dicho. Que este no es más que un cuadro político enganchado. Ese de medicina no sabe nada. Solo queda lástima y vergüenza escuchar a este hombre. Yo no sé. ¿Usted sabe por qué no lo cancela? Porque ese es el hombre de los secretos de la pandemia de Danilo. Por eso me quiere estar preso. Muchas gracias a toda la gente comentando que ya llegamos a cuando tú me digas cuánto de te, después de 300, porque realmente no alcanza la vista mía. 352, muy bien. José Tomás Pérez dice que el gobierno ha levantado estado de emergencia por acusaciones de oposición. Este pendejo allá como un millonario fuera de este país hablando pluma de burro. La verdad que ya esto no. en lo que esto hablan esa pluma de burro. Yo le voy a dar una noticia muy buena. que tal le gusta a todos los dominicanos? Porque la recibimos sí, todos los fines de semana. Y yo le he titulado Fin de semana morado. Por siete semanas consecutivas suben los precios de la gasolina. Entre 21 y 24 pesos han subido. ¿Ustedes sabían eso? Calladito aquí. Miren. El alicuado del petróleo, el GLP, que es el que más se consume en este país, acumula un alza de 9 pesos con 50 centavos. A partir de mañana, que es cuando se hace efectivo el alza del 23 de mayo. Perdón, desde el 23 de mayo, que surtieron estos estas siete semanas de aumento. se han mantenido subiendo entre 21 y 24 pesos. Esto es Algo que da miedo, eso además se ve en este país. Y el petróleo se vio a menos cuánto. Se vio en negativo. Gracias a Gloria Mendoza por el aplauso, por el comentario. Miren, desde la semana del 23 al 29 de mayo, el galón se vendía a 182,80. Para la semana del 27 de junio al 3 de julio, se vendía ya 204,10 para un aumento de 21 pesos. Con 30 centavos. En el caso de la gasolina regular, ha aumentado 24 pesos con 20 centavos. Mientras que en la última semana de mayo se vendía el galón a 168, a finales de junio, y ya cuando viene ahora a principios de julio, porque va a coger el principio de julio, está a 192 con 20. Oye, para 24 con 20, es un, es un abuso. Usted, nada más en este país se ve eso. ¿Sabe lo que es el precio? Yo le dije a ustedes, no van a bajar los precios, ellos están aparando el combustible para cuando vuelva a subir esos millonarios, dueños de, de los que exportan combustible, de petróleo, de, de, de gasolina, se hacen multimillonarios. Usted lo a todos ricos en este país, porque este país, los que van al, al poder gobiernan para los ricos y empresarios, porque se los llevan el día.